Un libro, desde las resistencias, para las resistencias. Queremos frijoles, queremos maíz y al gasoducto fuera del país. Una estrategia de la dominación, de la forma de cómo el Capital llega a imponer los proyectos es principalmente ubicando en los pueblos la forma de poder dividirlos. Entonces los dividen, los enfrentan, dividen familias y los enfrentan. Hay peleas, hay demandas, pero también violentan las comunidades a las instituciones comunitarias como las asambleas, desintegran a las asambleas, desintegran las formas que ellos tienen de organizarse en las comunidades para imponer otra forma de cómo organizarse, otra forma que permita al capital que este proyecto avance. Empezamos a hermanar por el mismo problema todos y decidimos hacer eh, muchas acciones, resistencias en asambleas, hacer una resistencia de hacer asambleas diario, eh,